Entonces, el, el ejercicio 2 que preguntaba eh, que preguntaban en el Telegram, decía lo siguientes eh, Hay que proyectar eh, sobre la recta Y igual a 2 Acá yo tengo dibujada la recta Y igual a 2 Básicamente lo que hay que hacer es hallar la proyección de W o de W sobre la recta y es igual a 2 entonces esto se va a transformar y que es xy de coordenadas xy se va a transformar en algo ahí yo lo puedo hacer de una o lo puedo hacer a través de la transformación de la este, de los vectores de la base que es lo que yo voy a hacer ahora entonces 1, 0 se va a transformar en 1, 0 por el vector, eh, el vector director de esta recta es el vector 1, 2. ¿Por qué? Porque yo le doy 1 a x y y tiene 2. Entonces es 1, 2. Eh, dividido 1, 2 por 1, 2. Y multiplicado por 1, 2. Esto es eh, igual a un quinto de 1, 2. ¿Está? entonces 0,1 se va a mapear en lo mismo pero acá va a ir el 0,1 en lugar del 1,0 entonces me va a salir acá 2 quintos de 1, 2. o sea que me va a salir un quinto de 2,4 y ahí ya estaría básicamente L va a ser igual a este, un quinto, lo sacamos afuera y queda 1, 2, porque es el, eh, es el transformado del vector eh, 1, 0. Y el vector y el, las coordenadas 2, 4, que es el transformado del 0, 1. Y la ley, la, la ley le dejo para ustedes. Es decir, yo lo que hice fue, hice el bosquejo y transformé la base canónica y les dejo y añadí la matriz asociada. Ustedes tendrían que hallar la ley, que bueno, hay que multiplicar por L por el vector w U, eh, U, que es xy, ¿no es cierto? Y encontrar el, U, el vector w prima, perdón, la matriz asociada, la matriz de coordenadas del vector w prima eh, y ahí que sería x un perdón, x prima Esto es muy x prima y prima, por eso es confuso a veces la, este, es confuso a veces eh, trabajar con el con cambio de base y eh, este, transformación se nos olviden que es prima, o sea, el, el transformado sí prima, ¿Está? entonces a partir de ahí este, y volviendo este vector eh, este, volviéndolo a sobre base canónica, van a escribir el vector x, 1, y, otra vez, x', x', y'. Pero lo que tenemos acá es que la matriz, y a ustedes dicen, uy, facilísimo. Bueno, pero hay otros casos donde no va a ser tan sencillo. ¿Está? Entonces vamos a hacer, eh, vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es vamos a poner un eje X1 o mejor U y un eje V. Perdón V. Y vamos a verlo así. Entonces yo lo voy a dibujar de vuelta acá. Ver, acá tengo. Tengo una. Esta regleta yo usé para, para hacer ya no me sirve más eh, acá entonces tengo los ejes u y v sí y acá tendría el, el vector w pero este vector w ahora yo lo tengo como el vector u v o sea que las coordenadas son u y v. Estoy suponiendo que yo lo tengo el vector w directamente en el sistema u v, ¿sí? O sea, lo que podemos poner acá v u v, ¿está? O sea, las coordenadas de w. En, el, en la base 1 digamos sería en la base uv, sería el vector uv y cuál es la relación que, que domina esa eh, cuál es la relación que domina eh, ese cambio de coordenadas y bueno yo tengo acá que la base 1 la base 1 es decir formado por este vector y este vector, y vamos a tratar que sea el unitario, que sea 1 sobre raíz de 5 por 1, 2, sería el primer vector, y 1 sobre raíz de 5 por menos 2, 1. ¿entienden? No? Eh, este sería el vector, el vector director es 1, 2, ¿sí? Pero yo voy a tomar el versor director. Entonces voy a tomar 1 sobre raíz de 5. Por eso. Y este está a 90 grados. ¿Sí? Y si ustedes ven, eso es menos 2, 1. Porque yo pongo menos 2, 1. Y hago el producto. Hago el producto y me queda 0. Está bien. ¿Sí? Entonces, este sería... Eh, este sería... Eh, B1. Y este sería el vector... B2. ¿Sí? entonces la matriz de transición va a ser en este caso en este caso va a ser 1 sobre raíz de 5 1, 2, menos 2, 1 ¿Sí? en forma genérica yo lo único que tengo ahora es b uno como matriz de transición. Acá yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para un ejercicio, pero básicamente estoy sentando la teoría para todos los ejercicios eh, que se puedan, que sean susceptibles de trabajar así. Está. Eh, bueno, seguimos. Lo único que tengo nuevo es esto. Está. Y acá yo veo si yo, si mirar así mirara así, girara también yo con, con el sistema de coordenadas, la, la proyección de W para, para encontrar W', es muy fácil, porque eh, W en, en el, vamos a ponerle 1 al V, ¿sí? que es 1, eh, que tiene coordenadas U, V, se transforma en U, 0. ¿Por qué? Porque se transforma acá. Es como una proyección sobre el eje X. ¿sí? Nada más que sobre el eje 1, ¿cierto? Entonces se transforma así. Y entonces la, la matriz asociada a la transformación le vamos a poner L1,1. Después vamos a decir por qué. Va a ser igual a qué cosa. Y bueno, voy a tener que transformar el 1,0. Este 1,0. Y este 1,0 se queda ahí. ¿Por qué? Porque la transformación me dice que el V pierde el B y se queda con el U. Pierde el B y se queda con el U, el 1, 0 se transforma en sí mismo. Y este se transforma acá. O sea que esto va a ser 0,0. 0. Entonces lo que tengo ahora es la matriz asociada a una transformación. Pero en esta base, en la base V. ¿Sí? Y yo no necesito la matriz asociada en la base canónica. Entonces voy a ver cómo, qué es lo que, eh, cuál es la realidad de esto. Y primero, antes que eso, voy a... Acá tengo que poner cómo es la relación que hay entre W y W1. Ustedes saben que la matriz de transición de la base 1 a la base canónica por la matriz de coordenadas del vector W en la base 1, es igual a la matriz de coordenadas en la base canónica. O lo que es lo mismo, y lo voy a poner más fuerte, W en la base canónica, es la inversa de B1, por las coordenadas de W en la base 1. ¿Sí? Entonces voy a seguir acá. Voy a seguir eh, eh, acá, pero este, voy a seguir acá. Acá, ahí voy a seguir. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Y me falta definir qué hace el L11. El L11 nosotros lo sacamos como la matriz de transformación aplicada aplicada al, este, al nuevo sistema entonces tengo que multiplicarlo por el vector en el nuevo sistema y me va a salir el transformado, o sea la matriz de coordenadas del transformado por eso va prima de ese mismo vector pero en la base 1 ¿Sí? acá está mal, eh, yo puse acá tiene que ser 1 y acá no tiene que ser nada Nunca algo me sale perfectamente bien Porque, eh, digamos, es multiplico por la inversa de b1 y me queda w1 por w Entonces, pero eso vale tanto para... Si w' si estuviera acá, vale para ese también, vale para cualquier w Tanto eh, que sea transformado o que no sea transformado En otras palabras, acá yo tengo l11 por v1, pero v1 es esto v1 invertido por v igual a y acá también vale lo mismo es v1 a la menos 1 por v transformado en base canónica ahora yo puedo Multiplicar ambos miembros por B1, y si multiplico por B1 acá, esto se cancela, esto queda la matriz identidad, y la matriz identidad por W es directamente W. Ahora fíjense, yo tengo acá esto. ¿Esto facha de qué tiene? Porque es algo que se le aplica a W en base canónica y obtengo el transformado de W en base canónica. Es obvio que esto es L. Y esa es toda la teoría. Esa es toda la teoría. Ahora lo que hay que hacer es la cuenta. Entonces yo voy a poner acá L es igual. a a B1, matriz de transición de B1, por la matriz asociada fácil, que yo encontré fácil, por la inversa de la matriz de transición. ¿Sí? Y, y además tengo esto, o sea, tengo dos cosas para llevarme al otro lado. Tengo B1 tengo b1 lo voy a llevar tengo este dato b1 tengo este dato lo llevo y tengo el resultado de mi teoría entonces lo único que tengo que hacer es aplicar entonces vamos por eh, vamos con este color entonces b1 tengo que poner 1 sobre raíz de 5 por 1 2 menos 2 1 L1, 1, 0, 0, 0, y la inversa de B1 va a ser un quinto, yo voy a poner un 1 sobre raíz de 5, de vuelta acá, ¿sí? y acá es 1, menos 2, 2, 1. ¿Por qué estoy tan rápido? Porque en realidad esta matriz es una matriz ortogonal, mirado así, es una matriz ortogonal, entonces eh, la inversa igual a la traspuesta en ese caso ¿no? Eh, ¿por qué? porque yo usé para los ejes yo usé un versor b1 y su versor b2 ¿Sí? entonces todo se simplificó ahí bien entonces ahí yo puedo hacer y esto es igual eh, esto es igual va a ser igual a l si hago esto primero, entonces... Eh, yo voy a hacer este primero, al revés. más acostumbrado a hacerlo por, por columna que por fila. Entonces, si lo hago así, entonces esto es la primera columna, acá me quedó un quinto, ¿no? Y esta matriz me queda la primera columna, y nada de la segunda ni de la primera. Por 1 menos 2, 2, 1. Esto vamos a poner el igual acá. ¿Sí? Entonces ponemos un quinto acá. Y esto va a ser. Yo lo puedo hacer así. ¿cierto? Esto sería por, por fila, sería la primera fila. Y este y esto sería dos veces la primera fila. O por columna, decir que es eh, la primera. Eh, columna es una vez la primera columna menos dos veces la segunda columna o sea 1 2 y la segunda columna es dos veces la primera columna más la segunda columna es 2 4 entonces nosotros podemos corroborar que L que L es un quinto de este eh, 1, 2, 2, 4 que creo que lo habíamos hecho acá si sí, señor ¿Sí? me faltó poner L nomás acá si? ¿Sí? son igualitos que tiene de nuevo esta, esta forma de trabajar si? ¿Sí? que yo estoy usando esta forma de trabajar que está acá que yo estoy usando el resultado, estoy usando el resultado de una teoría, ¿sí? y ahora podemos ver también el significado de la matriz de, de, de, de la matriz asociada. Si yo tengo acá, como si fuese, tengo la base de mi, de mi E1 y E2, eh, la matriz de, asociada a la, a la transformación no es más que. ¿Qué es lo que le hace? ¿Sí? O sea, a los transformados de e 1 de 12. Por ahí, eh, esto ya lo dijimos, pero básicamente es, es eso. Digamos. Yo puedo imaginar cómo como, como defino la matriz asociada a una transformación y lo defino como el transformado de la base. Y listo. ¿Está? este acá es muy fácil de sacar porque nosotros vamos a elegir los ejes de tal manera que eso sea fácil ¿Está? bien, eso, eso sería, sería todo